A la que tú me hacías alusión fuera de cámara y que estamos nosotros también en el deber de hacernos eco y comentar, y era la situación por la que está pasando el benemérito cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís, eh, lo que lo llevó a eh, expresarse de manera pacífica, ¿verdad? Y eh, una manera sui eh, generis de protestar y exigir de hacerle sentir a nuestras autoridades municipales que deben prestar atención a esta situación. Así es, Víctor. Nuestro histórico cuerpo de bomberos eh, en el día de ayer realizó una marcha vía crucis exigiendo que le sea asignado nuevamente o reactivado, mejor dicho, el seguro médico. Pues los bomberos tienen ya más de siete meses sin seguro y pues piden a la alcaldía municipal que por favor a la alcaldía que hiciera la reactivación del seguro médico de nuestros bomberos. Y a mí me preocupa mucho esto. Ellos también exigen un aumento salarial, lo cual también entendemos que es justo y necesario. No solo es la reactivación de su seguro médico, sino también un seguro, eh, perdón, un aumento salarial. Y, Víctor, yo, yo, a mí lo que me indigna más de todo esto es que los bomberos Ponen en riesgo su vida, su salud, su integridad y no tienen un seguro médico. Es decir, Víctor, que si un bombero de eso se cae de una desescalera apagando un incendio o, o rescatando algo, no sé, o tiene un accidente, no tiene un mísero seguro médico con el cual puedan darles atenciones médicas. No, pero vam vamos a respetarnos. La salud de un bombero que es lo primero que pone en riesgo su vida para salvarnos a nosotros y no tiene un seguro. Siete meses sin un seguro médico, eso es ilegal. Eso es ilegal. Tener a una persona trabajando, poniendo en riesgo. Una de las profesiones más arriesgadas del mundo es ser bombero. Y Ahora, ustedes no le tienen seguro salvar médico. Salvar vida y propiedades. Fíjate sí, que ese, cuando, es el, ese es el eslogan eh, fíjate que cuando eh, sucede cualquier desastre, cualquier incendio, eh, que es el momento donde se recuerdan los bomberos, eh, y un siniestro verdad que muchas veces pudiese ser inmanejable, Hasta en una manejable van los bomberos. Inmanejable por la por las mismas condiciones en las que los bomberos están, que dicho sea de paso hay que decir que uno de los cuerpos de bomberos del país que mejor equipado está y que mejor servicio realiza son el, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Más sin embargo, estas personas, estos hombres y mujeres, que cada día arriesgan su vida para salvar vidas y propiedades, pues son tal vez los peores pagados. y tratados. Porque tú decir, como muy bien tú señala en Manuel Tejada, que los bomberos no disponen, no pueden disponer de un seguro médico. Yo creo que eso raya ante la... la eso la... es sinvergüenzas. Víctor, eh, y hay que ser coherente. ¿Cómo a mí me anuncian que le van a construir un edificio nuevo a los bomberos y que están en contra cuando un bombero ni siquiera tiene un sueldo digno, ni siquiera tiene un seguro médico? Recuerden, Manuel, que eso es una facultad única y exclusiva del gobierno municipal, municipal claro. Bien. O sea, es la alcaldía municipal que debe de velar porque realmente los bomberos tengan acceso a ese tipo de, eh, que, que por ley, que por ley le corresponde. No sabemos, digo, o tal vez no que no sabemos, porque lo que se ha dicho es que las limitaciones que tiene el cabildo, eso podría ser una Nosotros sabemos lo que ellos han dicho, pero la pues, verdad una, que hay detrás no la sabemos, de, ¿verdad? ¿verdad? Pero el asunto es que hay, esta es una situación que hay que resolverla y que viene de mucho tiempo. La miseria, el mísero sueldo que devenga un bombero y ahora le, se le han hecho el hecho de que no tenga un seguro médico, porque, porque no tienen o porque el cabildo no se ha puesto al día ah, para sí que es. ellos puedan utilizar eh, un, un, un seguro que les permita, ¿verdad?, eh, tanto a ellos como a sus familiares poder acudir en un momento de necesidad a buscar eh, cualquier tipo de servicio de salud. Así que estamos listos con... Vamos a interrumpir el comentario y vamos a pasar con nuestro compañero Arismendi la quien que entiende la responsabilidad de hacer contacto con la gente diariamente en este contacto diario. Adelante. Muchísimas gracias, Víctor, y a todas las personas que a esta hora del día sintonizan este prestigioso espacio Contacto Diario. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el consultorio del doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico de la seccional Duarte, y vamos a conversar con él respecto a varios temas fundamentales. Doctor, el paro que tenía programado la asociación del Colegio Médico Dominicano eh, para el día de hoy. Correcto, como toda la población conoce, teníamos pautado para el día de hoy y mañana, un paro simultáneo en los hospitales públicos y las clínicas privadas primero a los hospitales públicos para en la reivindicación de muchos puntos el déficit que se está teniendo los hospitales la desvinculación aquí en las a nivel privado el, en la lucha que se continúa contra las ARS. En vista de que en el día de ayer, justamente ya en la noche, el doctor Juan Ariel Suero, nuestro presidente del Colegio Médico, junto con el ministro de Trabajo, el señor de CAMS, sostuvieron una conversación en la que llegaron a un acuerdo que iban a tener o que van a tener una nueva reunión en el día de hoy para ver si se logra llegar a unos acuerdos. Eh, eh. Eh, eh, apto para eh, eh, o, eh, llegar a un buen término con respecto a todos estos movimientos que hemos estado llevando, por lo que el Colegio Médico Dominicano decidió en la noche de ayer dejar sin efecto ese llamado a paro para el día de hoy y mañana por lo que todo se reestructura de nuevo todos los servicios hospitalarios hoy se van a, se van a ofrecer al igual que la atención electiva a los pacientes en, a nivel privado. Doctor, eh, otro, otro tema importante que ha estado en la palestra pública en los últimos días, ¿cuál es la posición del co del colegio médico sobre, sobre el planteamiento de que se han vac vacunado los niños menores de edad, específicamente tras este retorno a la docencia presencial? Bien, eh, mira, con respecto a esto, estamos... terminado terminando de opinión, de, de, aunque sí ya se está empezando a recomendar eh, la vacunación. Inmediatamente ya se tenga todo claro si vamos a recomendar o no eh, lo que es la vacunación a los infantes. Por otro lado, también soleador, le recordamos a la población que hay muchos déficits en los hospitales, sobre todo aquí en el Hospital San Vicente de paúl que no responde a los médicos, que es las autoridades que tienen que suplir. Tenemos queja de, de la disminución de materiales, de insumos, y tamo, estamos empezando a reunirnos con las autoridades para ver si se logra eh, resolver esto para que la ciudadanía pueda recibir el servicio como debe ser. Bien, Víctor, ahí pudieron ustedes escuchar las declaraciones de... El doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente de Gremio Médico Dominicano de la sección de varios puntos importantes donde destacaba que se deja eh, sin efecto este llamado a paro convocado por el Gremio Médico. Víctor, es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Gracias, gracias Arismendi la antigua y gracias al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano eh, Filial San Francisco, y una agradable noticia el hecho de que se haya dejado sin, sin efecto, efecto claro. este llamada huelga que tenía previsto ya en su segunda etapa el Colegio Médico Dominicano como una muestra de que ciertamente se le está buscando una solución a esta situación del colegio pero además también con el ministerio de salud. Pública. Así que es interesante y qué bueno que esta, ese acercamiento que ha habido, pues, eh, va a impedir, ¿verdad?, que, los, que los, más, eh, eh, los más afectados sean las personas que hacen uso, ¿verdad?, de, el, del servicio de salud que tenemos en la República Dominicana. Así que eso es interesante. Ojalá ahí se pongan de acuerdo y pueda se pueda dejar sin efecto de una, eh, de una vez y por todas estas acciones de protesta que ha venido encobando el Colegio Médico Dominicano. Y, eh, Finalmente, con el comentario con respecto a los bomberos, vamos a esperar, vamos a esperar que el cabildo de San Francisco de Macorís pueda resolver esta situación de los bomberos, de que puedan proveerle de su seguro médico, pero también que se le pueda llevar, se pueda llevar a cabo ese reajuste salarial que muy merecido eh, eh, tienen y se merecen, va a redundancia los bomberos de San Francisco de Macorís. Pero hablando de cabildo, Víctor, y para cerrar. Yo espero que de verdad le presten atención al tema de los bomberos, que no sea como los demás temas que trata y ha tratado el ayuntamiento. Y me, me, me refiero, ¿cuáles son las responsabilidades de la alcaldía municipal? Y ninguna sirven, se la enumero. La basura es un desastre, es un caos. El tráfico, ni se diga mejor los semáforos lo andan apagando. Y, y ahora el tema de los bomberos también, más a eso se le suma un grupo de empleados también que tampoco tienen seguro que en días pasados también estuvieron protestando. Entonces, yo creo que al cabildo municipal de San Francisco de Macorís habrá que hacerle una reforma igual que a la policía.